familiarizarlo con una biblioteca, familiarizarlo con la lectura, y por qué no también familiarizar a los niños con la escritura, es un deber que tenemos los mayores, pero también es un deber que tiene el país para conocer a los ciudadanos. En realidad no podemos pensar que vamos a tener un país educado y culto, no podemos pensar que vamos a incorporar ciudadanos al siglo XXI, ciudadanos no tienen un importante acervo de educación y de cultura. Las bibliotecas tienen que ser conocidas por todos y cada uno de los ciudadanos, estar al servicio de niños, niñas, adolescentes en todo el transcurso de los estudios, en todo el transcurso del aprendizaje que ellos realizan y familiarizarnos más con el pensamiento de los otros. y en la barra de los Estados Unidos me encargo de la sección de asuntos públicos y para nosotros eso significa que somos, trabajamos en la sección que, en que trabajamos con todos nuestros programas educativos y también nuestros uh, programas de, de información y quiero aprovechar de esta oportunidad de compartir la información de dos de estos programas con los, uh, el primer programa que quiero uh, presentar es es una biblioteca digital de acceso remoto de gratuito que cuenta con recursos en inglés, español y portugués para niños, jóvenes y adultos y los recursos se encuentran tanto en plataformas de lectura como en audio y aparte temas como la ciencia, la tecnología, la salud, medio ambiente, la educación, la cultura y muchos otros uh, temas y eso programa tenemos uh, disponible para ustedes y a uh, veces podemos mandar más información si tienen interés el otro programa que quiero presentar se llama que Es un programa de talleres que diseñamos en la bajada para promover el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías y las redes sociales entre los adolescentes de Uruguay. Y este, este año estamos muy orgullosos que estamos organizando el primer simposio para jóvenes de 11 a 14 años en instituciones públicas y privadas que luego de participar en el simposio deberíamos instrumentar un proyecto institucional sobre el uso saludable de las TICS. Y como les dije, podemos darles información sobre esos dos proyectos y programas si tienen interés, porque están disponibles para ustedes.